Seguimos con las cápsulas online collecting tips. ¿Conoces Instagram? Actualmente es una de las redes sociales con más usuarias. La utilizan más de 100 millones de personas en todo el mundo. En esta aplicación, nacida en el 2010, la imagen es la gran protagonista. ¿Para qué sirve? En general, se utiliza para compartir en nuestro lado más personas públicas. Instalamos Instagram en nuestro teléfono. Al registrarnos, podemos hacerlo desde Facebook, con nuestro número de teléfono o nuestro email. En esta ocasión, lo haremos con el correo. Al registrarnos, nos pide el email. Introducimos el código que hemos recibido en nuestro correo. Creamos el nombre de usuario y la contraseña. Introducimos nuestra fecha de nacimiento. No es necesario que vincules tu cuenta Facebook, puedes omitirlo. Ya tenemos nuestra cuenta de Instagram. Ahora que tenemos nuestro perfil creado, vamos a ver la opción de privacidad para, nuestra, para que nuestro perfil sea privado. Presionamos sobre el menú. Configuración. Privacidad. Privacidad de la cuenta. Activamos el interruptor para tener una cuenta privada. De esta manera solo podrán ver tus vídeos o fotos las personas que tú aceptes como seguidores. En otras cápsulas enseñaremos más configuraciones de privacidad para nuestra cuenta. Os animo a visitar nuestra página. Los, comentarios, los tutoriales que os gustaría los que hiciéramos en el Si te ha gustado síguenos en el próximo